Miguel Ángel es director de inversiones en Diafanum Sociedad de Valores eh, y, a, y comentamos en Blanchas Carrillo que hablábamos, yo, yo le entrevistaba hace más de 15 años. Yo no tenía hijos cuando le entrevistaba a, a Miguel Ángel, ya tengo seis. Eh, entonces, bueno, Somos eh, juniors. Exacto, exacto. Eh, lo digo porque desde hace tiempo siempre he recurrido a Miguel Ángel pues, para que me cuente cómo lo ve el mercado porque tiene una visión siempre muy interesante. Así que Miguel Ángel, pues eh, tiempo para ti. Muy bien. Bueno, pues aquí el planteamiento. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar en esta reunión eh, y agradezco su atención y su tiempo. Eh, bueno, pues aquí se trata un poco de poner... Eh, un, hacer una introducción de lo que van a hacer el resto de ponentes y entonces eh, lo que vamos a ver eh, rápidamente va a ser un poquito eh, ¿cómo, está, cómo influyen los bancos centrales en, en la política eh, y la política monetaria eh, sobre la renta fija. ¿no? Entonces, también pues, dar un pequeño, unas pequeñas pinceladas macroeconómicas para ver cómo está el mundo y el crecimiento. ¿no? Entonces... Sí, yo, si quieres, empezamos por ahí. por ¿Qué ha pasado en los últimos años en, en, en, en esta materia? Vale. Esto, eh, ¿Hay proyección o.? Podemos poner la proyección a Miguel Ángel para que la, la vaya poniendo en la, en la pantalla. Sí, esto lo quiero hacer muy rápido porque, claro, el, es más importante ver dónde estamos y hacia, y hacia dónde vamos. Pero sí que es muy interesante ver el, cómo han estado funcionando los bancos. Los bancos centrales influyen en la renta fija en un doble sentido, en la parte corta eh, con los tipos de intervención. Y luego pues también eh, pues, en operaciones de eh, mercado abierto, eh, cuando quieren meter liquidez eh, compran bonos y cuando quieren sacar liquidez del sistema pues venden bonos. Entonces, al final tienen una influencia tanto en la parte corta como en la parte larga. Pero lo cierto es que venimos de una etapa en la cual ha sido, no, no ha sido una influencia, ha sido tremendo cómo han determinado la, la renta fija, eh, me, me salen las presentaciones, pues, yo creo no, que si, intentando no, ponerlo. si no lo cuento de memoria, pero no, no tengo ningún problema. ¿eh? Entonces, digamos que por un lado hay que mirar los tipos de intervención, cómo están, cómo están actuando con los tipos de intervención, porque eso normalmente te va a, de, a determinar cómo funciona hasta el dos años. Y luego la parte larga te la determina las expectativas de inflación. Entonces, las expectativas de inflación pues, van muy en función de cuál es la política monetaria, puesto que con la política monetaria y con la política fiscal se pues, acelera o se para la, la economía. ¿no? Entonces, vamos a... Esto lo quiero hacer muy rápido porque eh, la verdad es que... Sí, la estamos poniendo, que he dicho que no la vamos a poner. pero sí que la, la tenéis ahí. Ah, vale, vale. Bueno, aquí tenemos eh, los, desde el 2000... Eh, pero vamos, yo creo que es muy interesante, sobre todo desde el 2008, desde Liman, eh, cómo cu eh, han actuado los bancos centrales. Es decir, tuvimos una etapa que estaba muy alto llega la crisis de Liman, eh, ahí querían parar la economía, llega la crisis de Liman y empiezan a bajar tipos eh, de una forma muy pronunciada. ¿no? Entonces ya se empieza a vivir con unos tipos de, inter de intervención de los bancos centrales muy, muy bajos. La FED, como se la estaba acelerando la economía, subió, empezó a subir tipos, eh, pero en el dormir con el COVID se echó toda la cárdena al salón. Tanto desde el punto de vista de, mon de la política monetaria como desde el punto de vista de política fiscal, eh, las autoridades eh, se, se pegaron un, un pasote. ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí debía haber una evolución de los... No, parece que hay problema. Bueno, una evolución de los, de las... de los balances de los bancos centrales. Entonces, eh, se puede apreciar cómo, eh, sobre todo desde 2008, con la crisis de Lehman y Bernanke metiendo dinero en el sistema, empiezan a crecer los, los, los balances de los bancos centrales, es decir, los tipos abajo y los bancos centrales metiendo dinero a lo bestia en el sistema. ¿no? Entonces, eh, lo del 2008 llamaba la atención, digo, Uy, los bancos centrales, qué barbaridad, cómo están metiendo dinero. Pues, eh, viendo la evolución, se pasó de trabajar con un billón y medio, dos billones de dólares eh, los bancos centrales, a, hacia ocho billones que, que, que, que han terminado. ¿no? Entonces, la implicación que tuvo eso fue muy importante, <coughs> puesto que eh, todo eso lo que llevó fue a que eh, se, se produjera una bajada muy importante de, los, de las rentabilidades de los bonos. Es decir, eh, desde 2008 los bancos centrales han sido tan compradores de bonos que eh, llevaron las rentabilidades a mínimos. Entonces, hemos vivido una etapa en la cual el Euribor estaba en negativo por influencia de que los tipos de los bancos centrales eran bajísimos, pero es que la parte de los bonos, también eh, estaban en negativo. En, en, en el 21, en Europa, la práctica totalidad de la deuda pública tenía tires negativas. Una cosa que no, que no está en los libros, no, vamos, por lo menos en los míos no estaban, que tú des tu dinero y que encima tengas que pagar. ¿no? ¿Eh? Y esto ha sido esa influencia tan tremendamente fuerte de, de los bancos centrales. ¿no? Entonces, este sería el antecedente, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que... ¿Qué situación macro estáis viendo ahora? Eh, que ahora, cuál, cuál, que ahora sería, pues, sería más ver un poquito, unas pinceladas, porque, claro, es, esto podemos... Me, a mí me dais t tiempo y puedo estar tres horas hablando. Pero vamos, unas pinceladas de crecimiento del mundo. Eh, ahora mismo, pues, en el 2020 se empiezan a meter estímulos a la oestia. En el 21 se produce una recuperación en V. En el 22 pues, hay un crecimiento mucho más bajo y ahora las previsiones son de un crecimiento a nivel mundial relativamente bajo, por debajo de la media histórica. ¿no? Entonces, aquí eh, hay que ver por, por zonas geográficas. Es decir, tú no puedes decir bueno, el mundo se está desacelerando. No, no. Hay que diferenciar de una manera clarísima Asia-Pacífico del resto del mundo. En Asia-Pacífico, eh, pues el crecimiento que hay eh, es muy fuerte. ¿no? Tenemos a India, creciendo a niveles del, que va a crecer a niveles del 6%, y China a niveles del 5%. ¿no? Entonces, India pues, tiene una pirámide de población que, a poco que hagas, y, y, y lo están haciendo las autoridades, pues, ha provocado un boom importantísimo de, de crecimiento. Luego, China depende mucho de las autoridades. ¿no? Ahora mismo eh, pues, está superando la crisis inmobiliaria que han tenido, eh, las autoridades que eran más eh, eran reacias al, a, a darle facilidades a las grandes compañías parece que vuelven a darle compañías. Está, se ha quitado la política de COVID-0, que eso también pues, es una reapertura de la economía y ahí pues, eh, podemos encontrar un crecimiento bastante, eh, bastante fuerte. ¿no? Y luego pues, tendríamos los países occidentales. Japón siempre va a su bola y es una, para mí... Yo llevo muchos años en esto, como se me puede apreciar, y para mí es esotérico. O sea, lo de Japón es esotérico, tiene su paro en el 2,5%, van creciendo hay muy poquito, normalmente no tienen problema de inflación. Ah, mira, pues si tengo esto, pues se agradece, vamos, se agradece, vamos, que como ven, me lo sé, pero, pero lo puedo, eh, si, si, si tienen el apoyo, eh, pues ahí lo, lo, lo vemos mejor, ¿no? Entonces, pues lo de Japón, pues es una economía que va bastante a su bola, eh, con un paro bajísimo, sin tensiones eh, de inflación hasta ahora, que bueno, ahora se le ha ido al 4, eh, y es una economía que va al Pero quizás lo más interesante lo encontremos ahora mismo en Estados Unidos y en Europa. ¿no? Eh, en Estados Unidos, pues ahora mismo hay un, una contradicción y se está poniendo muy de manifiesto en las tres últimas semanas. ¿no? Es una economía que han subido los tipos de interés muy fuertes. Se ha paralizado, se ha parado muchísimo el sector inmobiliario. Luego tenemos el sector manufacturero, que también está renqueando eh, Pero eh, el sector servicios, las previsiones, el otro día se publicaron unos PMI súper expansivos. Es decir, la confianza de los empresarios de, de servicio eh, pues está súper está expansivo. Y luego, pues el, el paro, o sea, que tienen un paro bajísimo, ¿no? o sea, que eh, con un paro en el, en el 3,5% eh, pues no se ve que se esté desacelerando ¿no? y eso pues está trayendo el, toda el, la problemática que están teniendo ahora mismo los mercados. Luego, pues tendríamos la zona euro, en la cual pues eh, hay ciertos factores para que no nos metamos en una recesión, pero eh, están bastante más flojas. Entonces, ahí tendríamos que el shock energético no se ha producido, eh, que viene muy bien que la, la, la apertura de la, de la economía china eh, pues, se, se lleva a cabo, puesto que dinamiza la economía europea. Eh, y, una vez más, los, los empresarios de las manufacturas están con, eh, con la confianza muy baja, Mientras que los de servicio pues, están diciendo que está muy expansivo y la confianza del consumidor es alta y el paro sigue en mínimos. Con lo cual, ahora mismo el mercado no sabe, eh, con todas las subidas que ha habido de tipo de interés, si se va a producir o no esa eh, re, ralentización de la economía. Y quizá es lo que estamos viendo estos últimos días, que no se está produciendo, los datos están saliendo, eh, están siendo buenos y eso es malo para, para la es malo para los mercados porque ahora mismo estamos en el modo de contra peor datos macroeconómicos, mejor para el mercado financiero. ¿no? ¿Esto, eh, ¿Cómo va eh, la situación de política monetaria, la inflación, eh, cómo acaba afectando al mercado de renta fija? Pues nada, vamos a, a verlo. Aquí nos encontramos que eh, las inflaciones empiezan a subir. A partir del, del dos, dos, dos 21 empiezan a, a 2021 empiezan a subir eh, pues eh, las propias medidas que se tomaron provocaron que había una demanda estancada muy fuerte, gente con mucho ahorro dispuesta a consumir, eh, había cuellos de botella porque no se producía eh, y entonces eh, eh, todo esto se le unió, eh, se veía ya la, las, lo, las, las materias primas, la energía subiendo muy fuerte, eh, pero además se sobrevino la guerra de Ucrania. Esto crea una distorsión tremenda en el mercado de la energía, eh, también en las materias primas, y ya pues, se arma la, lo que tenemos ahí, que las inflaciones que, eran, que estaban súper controladas históricamente por debajo del 2%, que es el objetivo de los bancos centrales, pues se han ido para arriba. La reacción igual ha sido, pues los bancos centrales han empezado a subir y estamos asistiendo a un proceso de subida de los tipos de interés de las más rápidas que se han producido en la historia. Y esto, pues claro, esto ha llevado los tipos a corto hacia arriba. Pero es que también se ha producido un tema del, del balance. no los, los balances que, como he dicho antes, se habían ido, a, están altísimos, pues han empezado a bajar. Es decir, los bancos centrales no están, reno, están no, no renovando todo lo que le vence o incluso vendiendo. ¿no? Entonces, vemos cómo los, eso que fue lo que ha tenido distorsionado al mercado de bonos durante un montón de años, eh, pues esa demanda artificial desaparece. ¿Y cuál es el resultado? Pues que de tipos a corto plazo negativos, pues el Euribor se nos va por encima del 3,5% y que la deuda pública eh, pues también se nos va para arriba. Entonces, lo que era todo negativo en deuda pública europea y en Estados Unidos y en otros, en otros lugares, pues se convierte en positivo. Y esto además se trata de una normalización. Es decir, que lo raro era lo que estaba ocurriendo antes. Esto es una normalización de la situación de los, de los bonos eh, ante una inflación razonable y ante una, una situación económica normal. Lo que no ha sido normal ha sido la etapa que hemos vivido. ¿no? Luego, también, en bonos corporativos, pues en el 2020 hubo un colapso del mercado fortísimo y ahí en Inverment en Grey los diferenciales se fueron a, a, muy para arriba y este verano pues también hemos tenido episodios de subidas fortísimas y están por, por encima de la media. ¿no? O sea que los, las empresas, eh, para financiarse, eh, pues han tenido... <coughs> están pagando están pagando más o en el mercado los bonos están teniendo una bajada. ¿no? Aquí es un poco decir la, la tragedia que fue el año pasado el mercado de bonos, o sea que hubo bajadas, bueno, en octubre así, eran bajadas del 15-20%, terminaron el año entre 15 y 17% en lo que tuvieran metido. O sea, el año pasado fue el adebacle auténtico de de la renta fija. Históricamente no se había vivido un año tan malo y todo esto lo que nos ha llevado ha una normalización, es decir, que es que no se han abaratado, sino que estamos en una normalización. Y, y bueno, y, y entonces, ¿qué se está esperando de los bancos centrales? Ahora mismo está, a ver, más, está más preocupado el mercado que por el nivel, por la duración que pueden tener la, los tipos finales, ¿no? Pues está esperando un 5,25 5, para la FED para el Banco de, de, de Europeo, un 3,25, 3,50, y luego pues van a seguir bajando los balances. ¿no? Entonces, digamos que ahora mismo estamos en una etapa muy, muy apasionante en, en cuanto a, a la inversión y que se puede ganar por primera vez dinero después de muchísimos años en que haber tenido duración en las carteras ha sido un riesgo que, como hemos visto el año pasado, no estaba pagado. Mucha gente que estaba metida en renta fija eh, durante, eh, para sacar un, un, una rentabilidad mínima, eh, pues se, se ha pegado una bofetada impresionante. Por último, bueno, mencionar por, por China, que va a su bola. China no tiene ni problemas de inflación, ni tiene... No tiene problema de inflación y, y, y lo que puede es estimular y lo que hace no, es, no, no actúa como el resto de los bancos centrales, sino que maneja más la masa monetaria, la M2, eh, que ahora mismo está creciendo al 12%. Y bueno, esto es con el ratito que me han dado. Si no, si me dieran dos horas verían como... <risa>